Among Us es un juego donde eres el que funa o eres el funado, es de este tipo de juegos donde hay uno o dos infiltrados y hay que descubrir cuál de los jugadores será el impostor, algunos ejemplos claros serían Power of Salem, Second Neighbor y What's Within? Pero en este video, Miauka probará de las copias más descaradas de Among Us. ¿Podrá sobrevivir al aburrimiento? ¿Qué pasará con nuestro protagonista? ¿Seguiré hablando como narrador de Pokémon? <risas> ¡Acompáñenme a descubrirlo! Mientras el viaje continúa, esta historia continuará. Y bueno, pues aquí está. Impostor, solo kill y murder rush. Porque más chapa, primero va. Ok, empezamos con la primera copia Tap to kill, a ¿sí? ver, y lo mato ya, o sea, solo lo toco Y lo maté Ok, empezamos bien Ay, la, la publicidad, como no puedo... Bueno, supongo que se mata el de adelante el de atrás me da verba Si, sí, claro, claro, al menos al menos el juego tiene su lógica, ¿no? al menos tiene su lógica el juego. Mm. <ríe> a no Sí, me afinaron. Aunque sea publicidad de gatos, no quiero, no es publicidad, qué asco. Entonces supongo que tengo que matar el de atrás, ¿va? Ahí está. <ríe> tiene miedo. Toma. Muerto. Y... Solo esto. Solo esto, todo el juego, o sea bueno supongo que tengo que cerrar la puerta porque si no me va a, dar a ver ok, ahora lo mato ¿Por qué, por qué, por, por qué me puse yo mismo a jugar estas cosas ¿Por qué? es más hasta hay copias de las copias ¿ve? hasta me salen anuncios <ríe> de la de Copiando a la copia ay no Qué asco Spin Oh, aquí puedo hacerlo más. Ah, como que saboteé algo Entonces no doy con la ventilación Ah Entonces ellos vienen me el detrás porque no se va a aportar el no de adelante Y ahora mato el de atrás Ok <risa> Esta sí que es una cupa. A ver pues. Nombre No me deja poner un nombre No, no me quiero poner así ¡Miau! Gato más como si me O sea, ala, el tolino. ¿Eh? Ala, mira, está Qué calidad. Ala, ala, ala, tiene su tienda aquí todo. Pff, qué bonito. O sea, al menos esto está más... Eso es un tipo que todas las tareas y, y no alcanzarle hay mucha gente, o sea... Supongo que sea más divertido. Estoy jugando Bueno el siguiente juego es Wet Basic Como Pally Basic pero más chafa ¿Qué puedo decir de esto? O sea Me van a enseñar matemáticas o qué onda? Es tan chafa que ni siquiera cargan las texturas bien A ver, pues. Tengo que mostrar 7 cuadernos. Ah, pues ok. nunca jugué el Ball de Isla pero si sí, entiendo más o menos de, de qué va. Así que eres un tripulante. Nombra cada tarea. Pues no sé, la de cables, la de. La de. Tengo dos neuronas. Ah, yo soy buenísimo, mate, 4 más 8. patata oh. ah pero aún así tenía que responder mal porque va a venir a hacer por mí. Mi... ok ahorita en teoría pues me tiene que escucho cada puerta que hab... y me pone un anuncio como no o sea algo tienen que ganar con, con esto ¿va? entonces en teoría me tiene que seguir ya el tipo el impostor se está moviendo, oh, sí. Coaché que sí está moviendo. Ah, pero no puede pasar, No, <risa> no puede pasar en la puerta, mígalo. Ay. A huevo, 3. 5 menos 1, 4. 8 más 7. 15 eh... Cat... Creo. Los gatos no somos buenos para matemáticas. Oh, ya tengo uno solo faltan tres Ah, pues si van a hacer así las preguntas pues. a ver que puedes mover estúpido que lo siento no no es sé inglés 5 más 0 y que me cupo 5 5 menos 3 2 y que qué pido con esto por eh, si no me mates <risa> Ay, Dios mío Me, me, me, juego ¿Me puedes dejar de poner anuncios cada vez que hago una tarea, por favor? O sea, una tarea, un, un libro me faltan 5 Me van a poner un anuncio Ojalá los anuncios no hagan que, que el muñeco se siga moviendo Se viene Una moneda, una moneda No, la verdad soy estúpido ¿Cómo se hace? Ah, pues. Oh, shit, ahí viene. Ah, pero puedo correr. Ah, pero se me gasta. Oh, shit. Bueno, viene lento, va, tampoco es la gran cosa. No tenemos mucho tiempo. Yo, yo, yo... Eh, cuando corro no se repone. Porque si no, lo estoy gastando lo puedo y Porque si no, lo estoy gastando lo pugo y yo. Dos menos uno. 1 Tengo menos 8 menos 5 Ok, esto más o menos menos 5 Esto pues ya, ya, ya F F por mí Ay, Dios mío, Los benditos anuncios bueno, pues. Oh, vuelve a tener la la barra llena Corre, corre No, Bueno llena nada técnicamente venía por ahí el... Oh, se reyuele. Corre, viejo cat, corre. Eh, aquí debería haber otro cuaderno, supongo. aquí mira. No, no he jugado el juego, ahora, pero mira, ya soy buenísima. ya soy un 5 er, más 3. 8. 3 menos 3. 5. Y esto que quieres que te ponga. Un... mi gelino es real. Oh shit, ah. Voy a tener que hacer un montón de cortes En este video Oh shit, corre, corre, corre Ah, estoy vacío sí. En teoría tiene que venir más rápido Oh, si viene más rápido No, no Ese Ese no me puede ver corriendo Si no me Como que me hace algo que pedo Ah, esto Salta Salta Salta Salta Tendría que aparecer Salta Ay, se Tendría que haber aparecido Como una cuerda Para saltar Pero pues Este juego es chapada es, es Es Es Es Es el Baldi Pero Pero Amamos ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? veo como ese wey ¿Dónde podrían haber más cuadernos no ya revisé todo y faltan tres oh si oh te di bien aquí aquí a huevo bendita mesa bendita este menos 7 0 8 más 4 12 ¿Qué te respondo? Paro, paro, paradise. Aquí no he estado. Lol. Ocho menos uno, siete, seis más seis, eh... doce. Alguna plaza ocasionante. Miau. Miau. Benditos muchos No está, no está. En está atrás de mí, Ah, tengo... poco infinito. Ah, no, ahí bien. viene. Aquí, aquí, aquí. creo que no entra el último color. Estúpido Estúpido Agágalo, estúpido 5 más 7 Eh... 12 Oh... oh pues esto es... Este con menos 1 este Menos 1 Aquí pues ya, ya, ya... más poco ya Algo que Se dice... Aguacate No... Falta Benditos anuncios, ojalá los anuncios no... ...solo sean... ...se pausa del juego, digamos... ...porque... ...ya tengo los siete... ...yo creo que... ...apúquate... ...escapa... ...escapa, estúpido...